¡Gracias! <tose> estar perdido buscando la salida lugar desconocido el cartel se olvida no tiene sentido no hay ruta conocida te das por vencido persona perdida como ser atendido en cualquier lugar y hablan con el de al lado, se llama despreciar. Como cuando hablan de diversidad natural y se olvidan de las discapacidades intelectuales. Como leer algo y no entenderlo, no. Como tener un puzzle sin poder resolverlo. Como cuando vas a un sitio y quieres conocer, vemos poca información y difícil de leer. Te sientes perdido, a veces con miedo. Sientes que todo es un quiero y no puedo cambia de perspectiva a la gran desconocida y descubre al fin la accesibilidad cognitiva uh. yo quiero sentir Sin un balón Como un ciego que no lleva bastón El pan tumaca sin tomate ni jamón Es como quitarle las alas a un avión Es como querer estudiar sin un libro Que otros tienen, así no hay equilibrio Es como cruzar un río sin un puente Que llega al agua y te arrastra la corriente Es como buscar un tesoro sin un mapa No encuentras el oro y se te escapa tenemos herramientas, estamos aprendiendo Validando textos, carteles con conocimiento Lectura fácil, también señalética Fácil de entender, bonita y estética Y todos los validadores con nombre propio cojamos ideas y hagamos acopio oh. No quiero sentir que estoy viva No quiero Somos plena inclusión. Yo quiero un mundo compartido. Compartido, Compartido. ¡Ay, este chico! ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué tardará tanto? Aquí todo el mundo esperando a que empecemos con el seminario de pictogramas. Y lleva tarde, de verdad. Si es que no sé dónde tiene la cabecita. Mira que yo he venido con una hora de tiempo para preparar todo. El ordenador, el powerpoint, la cámara, la sala... Y este tío... ¡Joder, Marge! Es ¿Qué esto me cabe. Es que aquí no, no, hay, no hay Dios, que se entere. Es que esto está muy complicado. ¡Hombre! ¡Alejandro! ¿Qué tal? ¡Madre mía! Oye, ¿no sabes la que me, ha, la que me han guiado estos de plena inclusión a Aragón? Para llegar hasta aquí desde mi casa! ¡Madre mía! ¡Ah, Ale! alejera, ¡Que ya vamos tarde! ¡Uy, uh, sí! Perdón, perdón, mojo. Es que estos de plena inclusión a Aragón, lo de predicar con el ejemplo, mal, ¿eh? No tiene ni un cartel ni medio para guiarse por aquí, por las oficinas. ¡Uf, chicos! Es que ha sido muy difícil. Y mira que tampoco es muy grande este espacio, ¿eh? Pero me he perdido 20 veces. Bueno, venga, prepárate y vamos a empezar, que si no la gente se impacienta. Perfecto, pero Alejandro, no he traído lo que tenía que decir. Es que, bueno, ¿te importa que lo ti, Alejandro? Total. Ya formas parte de la Comisión de Accesibilidad Cognitiva del Servicio de Plena e Inclusión Aragón, que se llama Crear que Espacios Accesible, y seguro que te lo sabes todo muy bien y lo haces todo solito de maravilla. ¡Mira lo que rico, el tío descarado! Para ser el coordinador del servicio de accesibilidad cognitiva aquí en Aragón, tienen mucho morro, ¿eh? Bueno, comencemos. Vamos a comenzar. Hmm. Bienvenidos a todas y todos a este seminario sobre pictogramas que organizan Plena Inclusión Confederación, Plena Inclusión Aragón y Plena Inclusión Andalucía. El seminario se va a organizar en tres grandes bloques. El primer bloque va a servir para sentar las bases de qué es un pictograma. Respondiendo a la pregunta ¿qué es un pictograma? En este bloque participaremos Santiago Aguado y Alejandro García, de Plena Inclusión Aragón. Pepe Martín, de Autismo España, que nos contará cómo crear un pictograma. Y Gema Elena, técnica e investigación del laboratorio de diversidad, cognición y lenguaje de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar de la validación de pictogramas. el segundo bloque vamos a tratar una cuestión muy importante y en debate actualmente en nuestro movimiento. ¿Cómo tenemos que usar los pictogramas para señalizar? En este bloque van a participar Olga Berrios y Antonio Hinojosa, de la Red Estatal de Accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión, y nos van a explicar cómo tenemos que usar los pictogramas para señalizar. Por último, tendremos la oportunidad de escuchar a grandes referentes de la accesibilidad y los pictogramas para terminar abriendo un espacio de debate en el que todas y todos podremos participar. Las personas que intervendrán en este bloque son Cefa Álvarez, del CERMI España, que hablará sobre momentos importantes sobre el uso de pictogramas para señalizar. Y Cristina Larraz, del CEAPA, que hablará sobre la historia de los pictogramas y sobre la importancia de utilizar un solo tipo de pictogramas para señalizar. Ah, y si queréis hacer preguntas, podéis pinchar en el botón Preguntas y Respuestas. Las leeremos al final del seminario para resolver cualquier duda. ¡Madre mía! ¡Cuánta gente y cuánta sabiduría hay por aquí, bueno, de verdad! eh. Desde luego, hay, Santiago. Va a ser un seminario muy interesante. Bueno, Santi, veamos si mereces el título de coordinador de accesibilidad en Aragón. ¿Sabes lo que es un pictograma? Uh, ahí va, Pues, ahora me pillas un poco así en frío y, hombre, de aquí a cuando acabe el seminario seguro que lo sé, pero. A ver, déjame que refresque, te lo voy a decir. Los pictogramas son esquemas gráficos representativos de una realidad cuyas propiedades tienen. Eh, eh. Venga, Santi, no me lo puedo creer. Y tú predicas a todo el mundo la actividad cognitiva, no te pongas a decir cosas raras que la gente no te entiende, hombre. Ay, anda, ya lo hago yo. Los pictogramas son dibujos sencillos que pueden representar muchas cosas. Por ejemplo. Objetos, espacios, personas, acciones y otras cosas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahora viniendo desde mi casa aquí, he visto un simbolismo bien bajo. Mira, mira, ese que aparece ahí. Bueno, el trébol ese, eso, es un pictograma, ¿no? Y yo sé lo que es, es, eso es, el pictograma que utilizan los de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿a que sí? Alejandro, ah. Alejandro Isanti, perdonad, perdón, quizá sí. estés compartiendo todavía el programa. Tenéis que, que cambiar de presentación. Perdón. Disculpad. No, no, no, al revés. Son estas tecnologías que nos tienen todo loco. <risa> Ahora sí, perdonad. ¿Veis? Ese es el Trebol, el de Parque y viene de Zaragoza. <risa> ay, ¡Ay, señor! Dame paciencia con este rapaz. Ese es un logotipo, Santi. Y aunque es un dibujo de un trébol, tiene un significado diferente a lo que el dibujo representa. Pero eso es otra cosa, Santi. Vente. Vale. Bueno. Como decía, los pictogramas son una herramienta de la accesibilidad cognitiva. Ah, sí, sí. Yo eso sé. Eso sí, la accesibilidad cognitiva, todo el mundo sabe que es la propiedad de los entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, herramientas y dispositivos que resultan fáciles de entender. Exacto. Y como ves, los pictogramas son dibujos que podemos usar para comunicar muchas cosas sin usar palabras. Por ejemplo, sirven para señalizar lugares, comunicarnos entre las personas, oh, apoyar información, lectura fácil, oh. navegar por webs y apps. Madre mía, pues, pues, pues, pues sí que sirve para, para muchas cosas, ¿eh? Oye, los dos últimos ejemplos han sido el de publicidad aquí, el pájaro, que te lo doy. <risa> bueno. Es que aquí trabajamos mucho y muy bien con Carla, David y el resto de la Comisión de Personas con Discapacidad de Aragón. Pero, siguiendo con el tema, ¿sabes cuáles son las características que tiene que tener un buen pictograma? Ojo, oh, es que me haces unas preguntas, me ha pillado. Tenía los apuntes ayer ordenados, pero se si los ha comido mi perro, es, es lo que pasa. No me he podido estudiar, pero... Ya, claro. Bueno, te las digo yo. Lo primero tiene que ser referente. Es decir,. Que el dibujo tiene que representar lo mejor posible el objeto que se refiere. Vamos, que el pictograma simbolice lo que quiere comunicar. Mira, vamos a jugar a algo, Santi. Te voy a enseñar fotos que simbolizan la misma cosa. Y me tienes que decir qué son. A ver si lo sabes. Venga, va, que el mí de las huevos me gusta mucho y soy un crack. Oye, va, esa primera. Mira, mira. Eh, eh, hombre, esto está chupado. eso es la entrada a un mercado de futas. Y me a la izquierda están las frutas, que puedes pegar con la mano, como por ejemplo el plátano. Y a la derecha están las otras, que necesitas un cuchillico. Vamos, seguro que es eso. Mira, esta está, vamos, fácil, fácil. ¡Uy, uy, uy! Esta, esta la conozcáis mucho de mis tiempos mozos. Esto esta es una entrada en la discoteca Y obviamente está a la izquierda la gente Que quiere beber cervezas Ahí con el logo ese en azul Y a la derecha están los que se quieren gastar Unas pocas pelas más para los cócteles Esos que van muy caros Yo me diría las cervezas, lo ¿eh? tengo muy claro Oiga, ¡Ja! anda, anda Quita eso, quita eso Alejandro, de verdad, no sé cómo ponemos esta imagen De toda la vida La X en mayúscula, nada bueno Y nada decente ha significado Así que no lo voy a decir ¡Uy! Y esta última, la Virgen del Pilar, ¿pero qué pone ahí? ¿Qué, qué? Pero si es que parece que está en otro idioma o que utiliza, no sé, siglas. No no lo sé, esta, esta sí que es verdad que no, no te sé decir lo que es. ¡Ah! Esa sí, esa está chupada, esa la he visto en muchos lados. Esta es la de los baños. Y encima, para hombres, mujeres y personas con discapacidad. ¿A que, a que, lo, a que lo he dicho bien? Pues te vas a sorprender, Santi. Resulta que todas las imágenes se referían a baños guaseos, lo que pasa es que unos pictogramas eran, ¿cómo decirlo?, más originales que otros. Y claro, tú has interpretado cosas que no eran, salvo en el último, que lo has reconocido muy bien. Ole, ¡Claro que sí! Bueno. Si es que ahora entiendo lo de que el pictograma tiene que ser referente, que se tiene que explicar por sí mismo. complicado, ¿eh? Bien, otra característica de los pictogramas es que suelen hacerse con ítems gráficos sencillos. Es decir que, con formas geométricas sencillas como círculos, triángulos o rectángulos, podemos crear un pictograma fácil de entender. Mira, Santi, estate muy atento y dime lo que ves. Vale, vale. A ver... Eh. ¡Uy! Una bolica. Y la otra... ¡Uy! otro triángulo. ¿Has visto? Ahí, ahí está diferente. Van saliendo ¿eh? Mira, esta bolica es un poco más gorda. Ahí se han pachado la joya. Ahí va. Y otra pues aquí, aquí, bólicas sí, y, pero ¿qué vas a hacer con todo eso? Hijo, no, si son triángulos y circulares, ¿Triángulo, triángulo, todo lo de geometría, desordenado. Claro, pues ya lo que está desordenado, eso, y en mi cuarto igual, parecido. ¿Y ahora qué? ¡Oigo! ¿Eso es una mariposa de toda la vida? ¿O una libélula? Un bicho al lado. Vale, pero oye, está hecho, mi cachis está hecho con los, con los triángulos y los círculos, esto, esto es deslumbrante, es verdad que no hace falta hacer aquí, eh, ser un bangó para poder pintar y dibujar cosas. Bueno, y otra de las características de los pictogramas es la comprensión, que sea fácil de entender. Hacemos otro juego, Santi, mira las siguientes imágenes. Y a ver si sabes decirme lo que significa. Vale, vale, venga, vamos a ir con ello. A ver, uy, uy, uy, uy. uy va, pues vale, empezamos, vale, empezamos. Espero que no haya ningún examinador del carnet de conducir presente, porque yo muy mal, eh. A ver, esto es un dibujo de un coche y unas pelotillas ahí que caen, impone que puede ser lluvia intensa, o visibilidad reducida, o desprendimiento de piedras, objetos volando por el fuerte, no sé. Eh, yo creo que esto es que es un lavadero de coches, porque toda la vida el coche hay que lavarlo, que si no es un poco guarro. Así que yo me quedo con eso, ¿vale? Y lo hacemos así. A ver la siguiente. Padre, cuánto colorico, mira qué bonito. A mí esto me encanta, los colores lo pongo por todos lados. Mira, mira, bueno, hay alguno que sí que sé decírtelo, el, el primero, el que está ahí arriba en rojo. Eso es una balanza. De toda la vida, las balanzas donde están en el mercado, para pesar, hombre, y, a, y un poco más a, abajo, mira, un libro. Pues eso puede ser una librería, o una biblioteca, o una universidad. Bueno, dejamos en duda. Mira, el de al lado, justo el de al lado, es, es alucinante. Yo veo o un maletín, o, mira, ¿ves cómo hay una línea entre medio? Puede ser un coche por la calzada, qué bueno. Madre mía, y el de al lado, pues es un árbol que puede significar Navidad, o parques y o un parque natural. Bueno, tampoco está muy claro. Y, y el amarillo, pues el correo, y si el morado, pues no sé si hospital, mula. Bueno, que no, no sé muy bien lo que puede significar, pero algo de lo que he dicho seguramente lo será. ¡Uy! Y esto, quítamelo. Esto, quítamelo, no puedo poner Con los grupos de WhatsApp, esto es una locura. Porque es que se, me vuelvo loco. Me vuelvo loco hablando con la gente que, no, que, que pongo un y, y, y de felicidad y la gente dice como que me he cabreado. Quítame esto, que es muy difícil. Bueno, ya ves que no es fácil, ¿eh? Y que para hacer bien un pictograma hay que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, y por supuesto, una última característica a tener en cuenta, que se pueda ver sin dificultad. Algo muy importante cuando hablamos de pictogramas que sirven para señalizar, porque hay que mirar en qué lugar se pone un cartel o señal para que se vea bien y sin obstáculos. Vale, vale, desde luego, a ver, en esta imagen, a ver, la de la izquierda no se ve nada y la de la derecha, bueno, por lo menos, hay esto del contraste, ¿no? Yo digo que por lo menos eso sí, sí que lo tiene, se ve mejor. Bueno, eso es algo que yo solo no te puedo decir. Los pictogramas, como nos van a contar después, tienen que ser validados. Joder, macho, pues, pues sí que tienen función todos los pictogramas. Yo quería que eran hacer cuatro dibujicos y ya, ¿eh? Menos mal que me recuerda alguna cosilla de la teoría, Alejandro. Muchas gracias, ¿eh, Mañón. De nada, Santi. Y ahora, si te parece, vamos a dejar que continúe nuestro siguiente ponente experto, Pepe Martín, de Autismo España, que nos va a explicar cómo se hacen pictogramas. Perfecto. Tiene muy buena pinta, ¿eh? ¡Madre! Muchísimas gracias. Solo una, una, una pequeña aclaración. Es Autismo Sevilla, no es Autismo España, aunque desde Autismo Sevilla pertenecemos a, a la Confederación Autismo España. Eh, muchas gracias, compañeros, por, por la presentación. Eh, y sin más, eh, procedo a compartir pantalla. Estáis viendo el, la vista del orador, ¿no? Tenéis que sí, ver. ¿Ahora? Ahora bien. Vale, perfecto. Pues, pues eso, eh, me llamo Pepe Martín, eh, trabajo en Autismo Sevilla desde hace más de seis años y pues ese es el tiempo que llevo de relación con, con el mundo del de pictograma. Eh, porque las personas con autismo, uno de los elementos principales que necesitan para comunicarse eh, son los pictogramas. Eh, en, en este trabajo de, de estos años, eh, en Autismo Sevilla, eh, han surgido muchos proyectos de accesibilidad cognitiva eh, y creamos un, creamos un proyecto llamado Es Más Fácil, el, con el que pretendemos hacer eh, accesible espacios, eh, museos, exposiciones, documentos, eh, y, y a raíz de, de ese proyecto, no, nos contactaron del Grupo de Trabajo de, de Accesibilidad Cognitiva de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, eh, porque estaban, estaban enmarcados en, en hacer una guía eh, de señalización accesible para los edificios públicos eh, de ellos, y eh, que sea abierta para que cualquiera eh, que tenga que señalizar un edificio, lo pueda, lo pueda utilizar. Eh, esto ya está publicado, en el final de la presentación tenéis el enlace, por si alguno todavía no, no lo conoce. Eh, y en este trabajo, eh, además, eh, eh, tuvieron la buena visión de que lo querían hacer accesible y validado. ¿vale? Entonces, eh, después de mi intervención, eh, lo contará la compañera Gema de la Universidad de Sevilla cómo fue ese proceso, eh, pero yo os voy a contar, de la experiencia de este proceso de, de diseño de los pictogramas, eh, las buenas prácticas que hemos ido, hemos ido aprendiendo juntos en, en el proceso, ¿vale? Eh, lo principal es que el pictograma es un elemento eh, puramente de comunicación, entonces, eh, por más que como diseñador eh, queramos que sea lo más bonito posible, eh, hay muchas veces que, que ese componente lo tenemos que dejar un poco al lado, eh, porque, por, por, porque el, el, el fin principal es ese, se tiene que entender, tiene que ser informativo, eh, eh, y, y, y tiene que tener ese componente de comunicación eh, entonces aunque a veces haya un pictograma que nos guste a nosotros más eh, es, a lo mejor se va a validar el, el que no era tu favorito pero es, un, es una cosa que hay, hay que entender y, y tenerla siempre siempre como, como objetivo eh, después o, otra de las cosas que nos dimos cuenta es que no debíamos de meter mucho nivel de detalle eh, en, en los pictogramas que diseñábamos eh, porque eh, sobre todo los que son orientados a señalética se van a ver desde mucha distancia eh, por norma general eh, y, y meternos en mucho nivel de detalle eh, dificulta mucho la, la, la comprensión eh, entonces no hay que utilizar elementos superf superfluos ni, ni como digo eh, intentar meter demasiados elementos de detalle en, en el diseño del pictograma otra de las cosas que, que tiene que tener un pictograma a, a, mi, a mi entender es que sea flexible en cuanto al, al soporte que, que se va a, a usar. Eh, puede estar eh, impreso, puede estar colgado a cierta altura, entonces tiene que poderse entender desde diferentes perspectivas y desde diferentes eh, soportes. Entonces también tienen que tener la posibilidad de poderse versionar a positivo o, o en negativo, y además uno de los componentes que nosotros eh, metimos en, en este grupo de trabajo eh, fue la posibilidad de eh, género. Eh, la mayoría de los pictogramas que nosotros diseñamos tienen eh, la posibilidad de, de tener el componente de género eh, en, en su diseño. Eh, por otro lado, eh, hay que tener siempre muy presente que el, los pictogramas son un elemento eh, universal de comunicación. Entonces, se tiene que poder entender independientemente del idioma, de la cultura, de la edad, lo tiene que entender una persona extranjera, lo tiene que entender una persona mayor, lo tiene que entender un joven, es algo universal, tanto de comunicación como de señalética. Entonces es algo que tenemos que tener eh, muy presente en el diseño eh, para no mm, meter elementos que cierto, ciertas franjas de la población no, no lleguen a, a comprender. Eh, otra cosa súper, súper importante que, que lo hemos visto en el ejemplo anterior de, de los compañeros, eh, no vayamos a inventar la rueda. Si ya hay pictogramas que están estandarizados a nivel internacional, eh, como son lo de los baños, como son los de los ascensores, eh, restaurantes, eh, todos los que vemos en los aeropuertos mm, y edificios que lle se llevan señalizando mm, desde hace décadas. Eh, eso no podemos intentar cambiarlo. A lo mejor si en un. Si en ese momento en el que se diseñaron hace años, eh, hubiesen hecho una validación cognitiva de esos pictogramas, a lo mejor no salían validados, porque es verdad que que se señalice con un, una mujer con falda más una barra más un, un hombre que entendemos, eh, bueno, a lo mejor eso no hubiese salido una, una validación cognitiva. ¿Qué pasa? Que mm, no vamos a poder cambiar, mm, no vamos a tener la fuerza suficiente como para cambiar algo que está plenamente estandarizado en, en el mundo entero. Entonces... Eh, aquí, nuestra visión desde el grupo eh, fue: vale, pues los que ya están a este nivel de, de uso, vamos a incorporarlos a nuestra guía, vamos a validarlos con, con la población que, que se eligió en, en el momento de la muestra. Y vamos a trabajar: si alguien en un momento dado nos encontramos con que no comprende estos, estos, estos pictogramas por eh, la, la dificultad cognitiva que puedan tener, pues vamos a enseñarles que ese pictograma en concreto significa baño no le podemos hacer uno de baño porque va a ir al aeropuerto, va a ir a un supermercado, va a ir a un, un restaurante y el que se va a encontrar va a ser el que, está, el que está estandarizado. Entonces ahí lo que tenemos que trabajar es en, vamos a enseñarle a las personas qué ese significado, ese pictograma significa X cosa. Después en el proceso de, de diseño, una de las fases principales y, y primera es eh, analizar cada uno de los pictogramas que tenemos que diseñar eh, y ver el universo de referentes que, que hay alrededor de, de ese pictograma. Eh, pongo aquí el ejemplo de, por ejemplo, el cuarto de, de la limpieza, eh, que se puede señalizar de múltiples formas. Eh, puede ser, de hecho hicimos en, en su momento cuando lo diseñamos, de cada pictograma hemos hecho dos, tres, incluso cuatro ver versiones de completamente diferentes para pasarlas a la, a la validación y, y ver cuál salía digamos, ganadora y seleccionada. Eh, entonces, por ejemplo, en el cuarto de la limpieza lo podíamos señalizar con una fregona y un cubo, lo podemos señalizar con una escoba eh, y un recogedor, con, con un limpio con un carrito de la limpieza con múltiples elementos, con una estantería llena de productos de la limpieza, eh, o, o como el, el caso que al final salió validado, con una persona, con un cubo y una fregona. Eh, eh, aquí, a, a raíz de esto, no, nos dimos cuenta que el que los pictogramas que incluían a las personas realizando la acción eh, facilitaban muchísimo eh, su comprensión eh, y hacía que eh, en la validación, siempre que pasábamos varios, y uno de ellos era una persona realizando la acción, se acababa eligiendo, se acababa eligiendo esa. Eh, tenemos muchísimos casos, la mayoría de, de estos que veis, aquí, que veis aquí en pantalla, eh, tenían su versión de solo el objeto, por ejemplo, solo la fuente o solo los cubos de basura, o, o la persona que está regando el, el huerto es solo, solo era una macetita tal, eh, de hecho este se hizo una versión de un, de un carrito con, con múltiples elementos de limpieza, una sala sola eh, vacía de reuniones, aquí se hizo el dibujito de un ticket o la, o la cabina sola del, con un ticket, y, y al final los que salían validados siempre fueron los que estaban, la persona realizando la acción. Eso en el proceso de validación, eh, a, a las personas de la muestra les facilitaba muchísimo el identificar eh, qué queríamos reflejar con, con ese pictograma entonces eh, es algo que como, como consejo siempre eh, recomiendo a alguien que quiera eh, ponerse a diseñar pictogramas e intentar siempre que haya una persona eh, realizando, realizando eso que el pictograma quiera señalizar eh, otra cosa súper importante es que el, los referentes que nosotros como diseñadores hayamos pensado previamente eh, los pasemos, digamos, por un filtro de, de algunas personas. Eh, ojo también importante con esto, la, las personas a las que le pidamos opinión tampoco deben de ser muchas porque conforme aumenta el, el número de personas aumenta la disparidad de, de opiniones y puede llegar a ser un poco caos. Pero en, en un grupito reducido sí es conveniente porque a lo mejor un, una señal, un, un pictograma que, querían, que veías clarísimo que tenía que ser con ese elemento porque eso era de cajón, no sé qué, lo preguntabas en, en el grupo y te decían, no, no, no, pero si yo eso lo, lo veía claro de esta otra forma y, y, y los demás decían, sí, sí, es verdad, yo también lo veía claro de esa forma. Al final hacías tu opción y la que te habían dicho que veían de cajón los otros y a lo mejor salía perfectamente la de los otros. Entonces, mmm, el pedir eh, esa opinión a, a gente de, del entorno cercano mmm, eh, eh, siempre es muy positivo para quitar tus propios sesgos como, como diseñador. Eh, en, en relación también a esto, si los pictogramas van a ser eh, evaluados posteriormente, como fue nuestro caso con, con la Universidad de Sevilla, eh, es súper importante eh, trabajar codo con codo con ellos, porque eh, la mayoría de veces que nos, en, nos veíamos atascados en un pictograma que no veíamos que se iba a entender, que lo pasaban, pasábamos una primera muestra a, a, a, a los validadores y no salían validados, eh, la solución en muchas, muchas ocasiones estaban en los comentarios que hacían las propias personas eh, que lo estaban validando, porque decían, no, pero si, por ejemplo, en una máquina vendedora, uy, no, pero si yo veo una máquina de tabaco y después lo analizaba y decía, es verdad, es que si no sabes lo que es, yo, yo porque lo he hecho ¿no? y, y, y, y sé perfectamente lo que es, pero si, si te lo enseño, es verdad que da a entender que es una máquina de tabaco porque es que hay recuadros claramente del tamaño de, de los paquetes de tabaco, oye, pues vamos a hacer que el interior del pictograma tenga eh, diferentes tamaños, diferentes formas para que no pueda aparecer tabaco. Vamos a hacer que la inserción de las monedas no sé qué se, se eche en un zoom. Eh, entonces, la mayoría de, de soluciones, como digo, eh, las facilitaban las propias personas eh, o entraban en el nivel de detalle de algo muy concreto. Oye, pues vamos a quitar ese pequeño elemento porque es que está distrayendo el, lo verdaderamente importante de, del pictograma. Por eso hay que, como digo, escuchar mucho um, a, la, a las personas que lo están validando y como normalmente a lo mejor diseñamos no va a estar en ese proceso, el trabajo eh, codo con codo, con, con la universidad o con, con, con el equipo que lo, que lo está haciendo, es fundamental para que ellos trasladen en, eh, toda esa información y, y se pueda solucionar con los menores quebraderos de cabeza posible eh, Otro elemento eh, importante en el diseño de los pictogramas es enmarcar los pictogramas en una cartela, en este caso como, como veis cuadrada, para facilitar su identificación y potenciar su significado. Eh, si te encuentras el pictograma como un elemento abstracto eh, dentro de un diseño de otros elementos, eh, pierde fuerza. Entonces, el, el, el enmarcarlo y el hacerlo eh, de esta forma le, le da una autoridad como un elemento único e independiente de comunicación sin... sin sin necesidad de, de poner ningún, ningún elemento más. Eh, os dejo por aquí algunos enlaces um, para ampliar más información sobre, sobre el diseño, el uso de, de pictogramas, también orientados a señalética eh, y demás. Los lo últimos es un libro muy interesante sobre diseño puro de, de pictogramas, por si hay alguien eh, que le guste más esta, esta faceta y quiera ahondar en, en el tema de, del diseño puro eh, y duro. Y muchas gracias. Por, por haberme invitado a compartir mi, mi, mi conocimiento que he podido ir, ir adquiriendo en, en estos años. Un placer. Muchas gracias, Pepe, por tu información. A continuación, a continuación damos paso a Gemma Elena, de la Universidad de Sevilla, que seguirá hablando sobre la validación de pictogramas. Hola a todos. Voy a compartir por aquí mi pantalla y mi presentación y, y empezamos. Bueno, pues buenas tardes a, a todos y a todas. Como bien ha dicho Alejandro, yo soy Gema, trabajo en, bueno, en la Universidad de Sevilla, en el Laboratorio de Diversidad, Cognición y Lenguaje. Y bueno, hoy pues a mí me ha tocado explicar un poco, de manera general, cómo se validan los pictogramas, que es el siguiente paso que, que hay que realizar eh, una vez están diseñados, como, como, como nos ha explicado Pepe. Eh, yo también bueno eh, tengo algo de conocimiento en este tema porque también, como ha dicho, Pepe estuve trabajando con, con ellos y con el grupo andaluz de, de accesibilidad cognitiva en el catálogo de señalización accesible de la, de la Junta de, de Andalucía. Y bueno, en primer lugar eh, me gustaría explicar un poco eh, qué es o qué significa validar un pictograma y por qué es necesario hacerlo para partir de, de algún lado. Y bueno, pues validar un pictograma significa básicamente comprobar que ese dibujo que se ha creado nuevo, ese pictograma, es visible y fácil de entender, es decir, que se cumplan eh, una, dos de las características más esenciales de, de un pictograma, como antes nos ha dicho, nos ha explicado Alejandro. ¿no? Y bueno, ¿por qué es necesario validarlo? Pues básicamente porque ayuda a conocer si las personas están comprendiendo esos nuevos dibujos correctamente. Y también en última instancia, ayudan a mejorar la accesibilidad cognitiva. Nosotros no podemos poner un pictograma en algún lugar o que señalice alguna cosa o alguna persona que no es que sepamos que no se está comprendiendo, tenemos que asegurarnos de ello. Y bueno, eh, para entrar en materia, ¿cómo validamos un pictograma? ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues bueno, nosotros desde la Universidad de Sevilla partimos de, de una guía llamada Normas ISO 9186 y en esta guía pues bueno, se ayuda mucho a, a seguir, te da todos los pasos eh, para validar los pictogramas de, de señalización, de lugares, objetos o cosas. Y te divide en dos pasos principales que es lo que tenemos que hacer. El paso número uno, que es conocer si el pictograma se comprende bien, y el paso número dos, que es si el pictograma se ve bien. El primer paso, ¿vale? Para saber si un pictograma se comprende bien, eh, para, bueno, para ello se necesita a muchas personas, personas con diferentes perfiles cognitivos, diferentes edades, desde personas mayores hasta, hasta niños, ¿vale? eh, Una vez tenemos a las personas, les enseñamos los pictogramas de, de nuevo diseño y le preguntamos... Esta pregunta, ¿qué representa este pictograma? ¿Es un lugar, un objeto o alguna cosa? Y posteriormente puntuamos esa respuesta como correcta o como incorrecta. Y si dos de cada tres personas responde bien, el pictograma sería fácil de entender. Os voy a poner uno de los, un, un ejemplo de cómo nosotros mostrábamos desde la Universidad de Sevilla eh, los pictogramas. ¿vale? Cómo hicimos esta primera fase de comprensión de, de los pictogramas. Eh, lo hicimos a través de entrevistas por videollamadas, como ya he dicho, diferentes perfiles cognitivos de diferentes edades, diferentes niveles educativos. Se los mostrábamos de esta manera. Arriba aparecía el contexto donde puede aparecer ese pictograma, abajo eh, el objeto donde, eh, o donde iría ubicado ese pictograma, o bien en una puerta o bien en un directorio, y aquí pues le mostramos nuestro pictograma en blanco y negro, el que está sometido a evaluación. Y le preguntábamos lo siguiente, imagina que estás en este caso en un hospital o en un centro de salud y ves este dibujo en blanco y negro de aquí de la derecha y te lo encuentras en una puerta. ¿Tú qué lugar crees que es? ¿O qué lugar crees que representa? O incluso a veces le preguntábamos, por si había alguna duda, ¿qué harías tú dentro de ese lugar? A lo que la persona pues respondería, pues, es la consulta del médico, que sería la respuesta más ideal. Entonces, si dos de cada tres personas respondía que esto era la consulta del médico, o que ahí iba el médico, o que era el sitio para donde se curan las la, la personas, pues se, podríamos pensar y asegurar que este pictograma se comprende correctamente. Y bien, pasamos al segundo paso, que es comprobar si el pictograma es visible, si se, está, si se ve, o sea, si se percibe correctamente a una cierta distancia. Para ello, pues eh, hacemos algo muy parecido a lo que hicimos en, la, en el paso anterior. Lo primero, enseñamos a 50 personas eh, los pictogramas, pero en este caso en diferentes tamaños. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que 25 personas tienen que ver el pictograma en 4 centímetros de lado, más pequeño. Y 25 personas veían el pictograma de 8 centímetros de lado, un poco más grandes. Ahora os enseñaré un ejemplo. Además, la persona tenía que, tiene que estar alejada 2 metros del pictograma para que se asemeje lo más posible a lo que es la realidad. ¿Y qué se le pide a la persona? Pues simplemente que vea, eh, o sea, que describa lo que ve en el pictograma. ¿De acuerdo? No, no que lo interprete, no que nos diga el lugar que representa. Luego puntuamos igual que antes la respuesta en correcta e incorrecta y si dos de cada tres personas responde bien, el pictograma sería visible. Vamos a ver un poco eh, un ejemplo um, como, como hemos visto anteriormente. Nosotros mostrábamos o bien a la persona el pictograma de aquí de la izquierda de 8 centímetros de lado, que es un poquito más grande, o bien el de 4 centímetros de lado, que es un poquito más pequeño. De nuevo se lo enseñábamos por videollamada, le hacíamos una entrevista y le pedíamos lo siguiente. O bien que describiese el siguiente pictograma o bien que dijese que ve en ese dibujo, como he dicho antes. La persona tendría que responder, en este caso por ejemplo, pues, pues veo un hombre detrás de una mesa, eh, lleva algo colgado en el cuello y hay pues una cruz arriba. Si sí, dos de cada tres personas nos decían una descripción como esa nos nombraban todos los elementos que aparecen en el dibujo, más o menos, pues podríamos considerar que este pictograma se ve correctamente. Y un poco, eh, aquí por, por resumir eh, toda la toma de decisiones que hay que ir haciendo con respecto a, a los pictogramas que están sometidos a evaluación, nada bueno, es simplemente ir respondiendo a estas dos preguntas. En primer lugar, el pictograma es fácil de entender. Si la respuesta es que sí, pues pasamos a la, al siguiente paso de evaluación, que es el pictograma se ve bien, nos hacemos esta pregunta y si la respuesta es sí, el pictograma será válido y se podrá utilizar porque las personas lo entienden y lo ven correctamente. Y bueno, hasta, así, hasta aquí ya ha sido mi, mi explicación, lo más general posible, eh, de cómo validar los pictogramas. Eh, aquí os dejo uno, unos enlaces que lo dejarán por el chat eh, por si queréis más información sobre cómo hemos nosotros validado el, el, los pictogramas de, de señalización de edificios para el catálogo de la Junta de Andalucía ¿vale? que sería este primer enlace y eh, los otros dos enlaces son directos al, al catálogo de pictogramas accesibles por si los queréis por si los queréis utilizar y la guía de buenas prácticas que ha comentado también Pepe anteriormente eh, yo, muchísimas gracias por, por haberme invitado a, a este seminario, por haberme atendido, eso espero, porque aquí <ríe> se ve bastante poco hablándole una pantalla. Y nada, os dejo mi correo y nuestro, nuestro Twitter por si queréis más información sobre, sobre la validación de pictogramas, que nosotros estaremos encantados de, de informar. Muchas gracias, Gemma. Ahora presentamos a los ponentes Olga Berrios y Antonio Hinojosa, de la Inclusión Confederación, que nos van a explicar cómo tenemos que usar los pictogramas para señalizar. Muchísimas, muchísimas gracias y buenos días a, a todas y todos. Mientras Antonio se va conectando el vídeo, la presentación, me gustaría dar las gracias a las eh, 412 personas que estáis conectadas ya a este seminario, algunas compartiendo conexión. Que hemos visto en el chat que estáis casi 20 personas en alguna sala compartiendo. Y bueno, que esto ha despertado mucho interés, porque se habían inscrito 775 personas. Mañana publicaremos, de todas formas, una noticia en la página web de de Inclusión, con el resumen, la grabación y todas las presentaciones que Antonio está currándose poniendo en el chat para que las tengáis. ¿De acuerdo? Muy bien, Antonio, ¿de qué vamos a hablar? ¿Estás por ahí? Con esta tu vídeo, por fin. A ver, que te, que te veamos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, compañero? bien. Se ve De bien que vamos la pantalla. A hablar. Se te ve perfectamente, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar tú y yo? Hoy vamos a hablar sobre cómo usar bien los pictogramas. Pues vamos a darle, ¿te parece? Sí. Muy bien, vamos a ver los tres puntos eh, que vamos a ver en esta presentación. Sí. En este debate vamos a ver un, un debate sobre los pictogramas. Ejemplos de uso de pictogramas sobre las malas prácticas, las buenas prácticas y qué necesitas o qué información necesitas saber para usar estos pictogramas, para no causar confusión y para no causar enfado a la gente. Genial, aunque muchas cosas ya han dicho las compañeras, pero vamos a, a reforzarlo Vamos a pasar al, al, al, primer, al primer punto. El primer punto... Un debate sobre los pictogramas. Un, un de, punto uno. Un debate sobre pictogramas. Como sabéis, hay muchos usos de pictogramas. Y muchas veces os lo recordamos para que se usan estos pictogramas. Por ejemplo, para las señales. Si los habéis visto en las señales de tráfico, en las señales de los hospitales, etc. Dos. Apoyos en la lectura fácil, porque los pictogramas también son una fuente muy importante para la lectura fácil. También los usamos en los sistemas y aumentativos en los sistemas de comunicación, para hacer un que son los sistemas alternativos y, alter y comunicativos de comunicación que son los SAD. Y también se utilizan mucho en las webs y en vuestras aplicaciones que usáis últimamente en los teléfonos móviles. Genial, esto es lo que explicaban un poco eh, Santi y Alex, ¿no? Y vemos sí. que para cada uno de esos usos, de esos cuatro usos, hay normas y consejos diferentes, hay incluso tipos de pictogramas diferentes en algunos casos, e incluso hay bancos de pictogramas diferentes. ¿Qué quiere decir esto de bancos? Son páginas web, sitios, donde tú los puedes descargar los pictogramas y luego usarlos, ¿no? Seguimos. Pues cada, para cada uno. Ah, Antonio, hay, que pasar, hay que pasar de página, esto ya es lo que acabo de decir, sí. perdóname. Sí, ahí. Un debate sobre los pictogramas, un ejemplo, aquí tenéis un pictograma de hospital para comunicarte y en una señal. Por ejemplo, el pictograma que tenemos aquí en la izquierda, en el que veis un hospital, el símbolo, el símbolo de un hospital y una ambulancia, ese es un pictograma de, un, de Arasad. Y a la derecha tenéis un pictograma, una, una señal de un hospital que te está indicando, una, como veis, un fondo azul, una cruz roja y una cama. Y esa cama significa que es, que es un hospital. Claro, el de la izquierda, el de comunicarte, ¿no? El de Arasac que tú decías, que, que ahora explicaremos un poco lo que es Arasac, es eh, un pictograma que usa a las personas que tienen más dificultades para comunicarse y que a lo mejor no tienen tanto vocabulario o directamente no, no pueden... Hablar con palabras, pero se comunican a veces con gestos o con pictogramas, ¿no? A eso nos referimos y para eso se usa ese de la ambulancia y para las señales usamos el otro, ¿vale? El de eh, azul con el recuadro y con la, como bien has dicho, la camilla. Vamos a seguir, Antonio. Punto. Un debate sobre los, picto, los pictogramas. Pregunta. Imagina que tienes un pictograma para comunicarte. ¿Para, para qué lo usarías? Uno, para comunicarte con una persona. Dos, lo pondrías en una señal. Tres, lo pondrías en una página web. O cuatro, lo usaría en un documento de lectura fácil. Para qué usaríais en eh, eh, eh, un pictograma, animamos a todos los, a todos los espectadores que nos estáis viendo y que os animéis a publicar preguntas en el chat. Claro, lo podéis escribir en el chat, pero bueno, es una pregunta como... Como muy fácil, ¿no? Estamos intentando decir que los pictogramas para comunicarte los uses para ese uso, no lo usemos para otros, ¿no? El debate es este. Muchas veces ponemos pictogramas pensados para comunicarnos en las, señales de, en, la, en las señales de la calle, en los edificios, y no solo en los edificios también, que lo podemos usar también en un centro comercial, lo podemos usar en un centro cívico, en una administración, etcétera. Y entonces esas señales, lo que son buenas es, son para orientarnos, es para orientarnos, no para comunicarnos en ellas. O sea, que esa señal te va a facilitar la comunicación, te va a facilitar la orientación para orientarnos y todo. Y que es un sistema alternativo a la comunicación. Muy bien, vamos a seguir. Esto es un tema como de, de muy debate, ¿no? Que estamos preguntando, ¿por qué no debemos usar pictogramas para comunicarnos en las señales? Vamos a seguir. Pues las razones son, pues que deben cumplir las normas. ¿Qué quiere decir eso de cumplir las normas? ¿Por Porque hay unas normas explícitas en estos pictogramas que deben, que deben cumplirse. Porque si no, si tú pones un pictograma y entonces la gente no, no lo entiende, entonces no estás cumpliendo las normas. Y entonces, claro, sí. para, para, para ello necesitas información infor para entender los pictogramas, para que, po poder comunicarte con ellos. Claro, o... y, y de, hecho, de hecho, Pepe y también eh, la compañera de la Universidad de Sevilla eh, nos han dicho claramente una de las normas, ¿no? la norma ISO para, para validar pictogramas. ¿no? También hay una norma para eh, rotular las señales. Entonces, si usamos pictogramas de comunicación, como por ejemplo los de Arasac para las señales, no estamos cumpliendo la, las normas si los ponemos tal cual y no lo estamos validando. Pero hay más razones, Antonio, ¿verdad? Sí, también hay razones, son que muchos pictogramas que se utilizan son infantiles, que eso hay que tener muchísimo cuidado también, porque también hay pictogramas, porque te, también esos pictogramas los van a usar gente adulta, o sea, gente que son de público no infantil. Y por eso o sea, hay que tener mucho cuidado con ello. Claro, y, y, y otra, el, perdón Antonio, te has saltado una, que es la de la formación. Que, ah, que es, necesitas formación, necesitas también mucha formación para poder entender los pictogramas, para comunicarte. O sea, o sea, que necesitas formación para saber cómo usar los pictogramas. ¿Y para saber acercarte a qué público debes dirigirte para usar esos pictogramas para, para comunicarte? Por ejemplo, los pictogramas para comunicarte, algunos, no todos, eh, a veces incluyen unas nubes alrededor, incluyen elementos como una S y un más, que es para formar el plural, ¿no? Eso sí. quizá lo podríamos explicar con más detalle, pero todos tema, esos temas... Eh, los tienes que aprender. Es como si usas esos pictogramas para comunicarte, es como si usaras un idioma, otro idioma diferente, ¿no? Y tienes que aprenderlo y, eh, y, y por eso es mejor no ponerlo en las señales. En las señales es mejor poner los pictogramas, como decían las compañeras y compañeros, que estén pensados para todas las personas, que sean los más universales posibles. Y la última idea, Antonio, de esta página. Y que eso es, también es muy importante, que deben estar validados por 50 personas. ¿Por qué? Deben estar validados por 50 personas para saber si esos pictogramas están cumpliendo también las normas que hemos dicho anteriormente en el primer punto. Gema lo ha y... dicho perfectamente, ¿verdad, Antonio? Sí, lo ha dicho perfectamente, lo ha dicho Gema, porque, porque esos grupos porque deben ser validados por 50 personas, porque cuando más personas eh, estén en, en, en el proceso de validación y esas personas entiendan mejor los pictogramas, entonces ya se va a poner ya el, el, el, este pictograma a cabo en el lugar donde sea, sea un centro cívico, un centro comercial, un hospital y así un largo etcétera. Genial, vamos con la siguiente página. Sí, los Como pictogramas... No, había do, hay dos razones más. Sí, hay dos razones, los pictogramas para señales deben ser universales. ¿Qué quiere decir que deben ser universales? Que deben cumplir las diferentes discapacidades o, o de desarrollo que hay también la, la visual, la, la cognitiva, la sensorial, etcétera o claro, sea que y, no, una... y, no, y no solo eso sino que tienen que estar pensados para todas las culturas, para más idiomas, ¿no? para sí. muy, muy diversas personas ¿verdad? y sin embargo sí. los, los pictogramas para comunicarte tienen que ser universales o deben ser de otra manera? que deben ser personales, que deben ser los pictogramas universales, deben ser para otras personas o sea, los pictogramas para comunicarte tienen que ser los más personalizados. No posibles, claro, es tienen, tienen que estar muy pensados en la persona que necesita ese apoyo para comunicarse. Incluso a veces nos dicen las personas que les val, que, le, que, que identifican mejor y se comunican mejor. No solo con un pictograma, sino con una foto, de, por ejemplo, de los macarrones que te vas a comer más que el, del dibujo. Uh -huh. Muy bien, Antonio, ¿seguimos? Yo creo sí. que esto lo estamos intentando aclarar. A ver... Un debate sobre los pitogramas, por qué lo hacemos mal, porque muchas veces hay desconocimiento y el conocimiento sobre la cecilla ha crecido y ha cambiado mucho, ha cambiado rápido durante estos durante estos años y quizá no nos han llegado bien estas ideas o esa información sobre los pitogramas. No, no, no es, que, no es que, que, lo hace, que lo hagamos mal y eso o que lo hagamos bien. Es muchas veces que tenemos mucho desconocimiento sobre ese tema. Claro, y porque... y lo por... Sí, perdón, Antonio. Sí, sí, Olga. Bueno, también decíamos que hay muchas personas que usan pictogramas de Arasac para las señales, porque Arasac es tan fácil de usar, nos lo pone tan fácil, que, que al final la usamos para todo. Entonces, lo que estamos recomendando Arasac es un recurso muy bueno, nos encanta de verdad y os lo recomendamos. Pero vamos a usarlo para lo que es: para. para eh, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para comunicarnos y para señalizarnos tenemos que usar otro tipo de pictogramas y seguir otro tipo de recomendaciones, vamos a pasar de página, Antonio Punto vamos dos. A poner... Ejemplos por ejemplo, eso es una mala práctica los pictogramas de arrasar son geniales para comunicarse pero también es importante no solo Enseñarles como esa porque es, porque es importante no solo por eso, en como esa porque imaginaros que esa señal que esa ética fuera un hospital o fuera un centro cívico. Entonces, si es un, un centro cívico o un hospital, entonces no nos estamos dirigiendo a un público infantil. Y entonces, nos, entonces, entonces hay, lo que vas a pasar es infantilizar el, la comunicación de las personas porque un hospital o un centro cívico, pueden usarlos personas mayores o personas de otras edades, bueno y no o solo de por otros lo, géneros. Y no solo por lo infantil, que decíamos, sino por todas las razones anteriores, no porque esto es una señal y no sirve, no es tanto para comunicarlo. ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, Antonio. La siguiente. Otra, Otra mala, mala práctica. práctica. Otro ejemplo es un documento en lectura fácil con consejos para emergencias. No uses pictogramas para comunicarte. En, en no uses pictogramas para comunicarte en documentos de lectura fácil por ejemplo esto, esto que estamos viendo, algunas veces en nuestro colegio hay simulacros hay simulacros, no son emergencias, entonces eso lo lo que decíamos que también está en, están usando pictogramas a arasad y entonces lo que queremos saber es usar pictogramas reales por ejemplo, en el caso de usar en el caso de utilizar un en caso de una emergencia, en el caso que haya un incendio, en el caso que haya, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, que, que aquí no se... Que en, en terremotos, etcétera. Muy bien, seguimos a la siguiente... Sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, eso sí que es una buena práctica, porque usan señales, porque usan pictogramas para señales, en las señales. Por ejemplo, estáis viendo una imagen que utilizan en eh, eh, salas 1 y 5 utilizan señales para los servicios, señales para tiendas y cafés, y no solo eso, que también lo utilizan en diferentes idiomas, por ejemplo, por ejemplo en, en chino. Claro, lo que pero Antonio, el, aquí hay, lo que hay que fijarse más en los pictogramas, ¿no? La el de la El ascensor, pictogramas. El ascensor, la flecha sí, y la de los baños. Ascensor. Son pictogramas más universales. ¿vale? Sí, sí. Son Perdona, un... Vamos a pasar a la siguiente que sí. nos queda poquito tiempo. Sí. Perdóname. Por ejemplo, eso es una buena práctica también porque se utiliza imagen de un museo, de un museo y abajo pues, veis el museo también. Por ejemplo, el museo de Prado también es una buena práctica porque utilizan señalética universal. Punto 3 ¿Qué necesitas? Consejos para usar bien los pictogramas para las señales. En las señales, usa pictogramas estándar. Es decir, que los que se utilizan en la mayoría de los países. Dos, no deberíamos necesitar, formaci deber no deberíamos necesitar formación para entenderlos. No entiendes bien, los entiendes, ¿Por qué los ves, desde que eres muy pequeño o pequeña. Tres, es mejor que no haya demasiados pictogramas, o sea, no sobrecargar mucho la información, para no causar confusión a la gente. Cuida, cuida, que se refre, cuida que reflejen que las personas, como diversas, hay mujeres y hombres, diferentes capacidades y culturas, lo que hemos dicho anteriormente. Y punto cinco Si hacen nuevos pictogramas, hay que comprobar que se ve bien y que se entienden bien. Hay una norma internacional para hacerlo bien. ¿Dónde podemos encontrar pictogramas? Páginas web para descargarlo, para descargar pictogramas. Podemos utilizar esa documentación, os recomiendo a todo el mundo, pictogramas para todos y, y, y, y pictogramas para señalización de CiaPad. Claro, estos son pictogramas pensados para señales. Ojo, que estamos hablando de eso, ¿no? de, sobre todo la preocupación que tenemos sobre el uso de pictogramas, eh, de unos pictogramas para señales y, u otros. ¿vale? Y vamos sí. con la siguiente... Para saber más, pautas de diseño de pictogramas para todas las personas, el norma ISO 9186 sobre cómo probar los símbolos gráficos. Esa norma está en inglés y se está traduciendo en castellano. Y también un documento también muy interesante que es Hablamos Juntos. Muy bien. Eso, todos, los, todos los enlaces, luego la presentación que os va a poner Antonio el enlace en el chat podéis eh, marcarlos. ¿Queda algo, Antonio? Vamos a la siguiente. Sí. Punto tres ¿Qué necesitas? Tres cosas fundamentales que necesitas. Formación y experiencia, sobre todo, conocer las normas de sobre cómo usar los pictogramas. Una persona profesional de diseño. Tres. Validación visual y de la comprensión. Deben participar 50 personas. Importantísimo eso. Muy bien. Y ya vamos acabando. Resumen. Para usar los pitogramas, todas y todos debemos tener formación. Hay que cumplir las normas para usar los pitogramas y poner y llevarlos a cabo. Usa pitogramas al azar solo para sistemas de comunicación. No los uses para, señal, para hacer señales, porque pueden infantilizar a las personas en el... Eh, todo know? eso, Sí. es vale. la última. Es y la todo la todo última. Eso. Pero muchísimas gracias a todos por esta charla. Muy bien, muchísimas gracias a ti también, Antonio. Uh -huh. Y vamos a dar paso, si te parece, a nuestra compañera María Viejo de Plena Inclusión Andalucía, que nos presenta y, y da paso al último bloque y luego ya si nos da tiempo, que espero que sí, que parece que sí, al turno de preguntas, María. Buenos días, compañera. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, a todos los compañeros que estáis aquí a todas las personas que estáis participando y muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio con todos vosotros. Eh, yo quería presentaros a dos personas, a dos mujeres, que tienen una trayectoria muy amplia, tanto en duración como en conocimiento, y que son eh, Cristina Larraz, que es responsable del área de arquitectura y de accesibilidad en CEAPAT, y a Fefa Álvarez. Fefa Álvarez que es asesora de accesibilidad universal de CERMI y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Muy buenos días a las dos y bienvenidas. Buenos días. Antes, buenos días. Antes, que, antes que nada, Fefa y Cristina, si os parece, os quería proponer el, el que nos contarais, aunque fuese brevemente, que es CERMI, qué es CEAPAD. ¿Y qué relación tiene con la accesibilidad y con los pictogramas? ¿Empiezo yo, Cristina? Es fenomenal. Buenos días a todas y todos. El, el CERMI es el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad. Como comprenderéis, eh, agrupa a... Organizaciones de ámbito estatal, pero también a organizaciones de ámbito autonómico, local, etcétera, muchísimas asociaciones, federaciones y coordinadoras de personas con discapacidad, vamos, de sus representantes y familias. Y eso significa que para el CERMI la accesibilidad universal es una de las claves fundamentales para el ejercicio de los derechos de todas las personas y dentro de la accesibilidad universal pues está esto. Voy a compartir, ¿vale? ¿Por qué no puedo ver. Bueno, eh, no puedo verlo completo, pero sí que veis un poco, ¿Veis ves mi diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, vale, bueno, eh, yo, querí, vamos, yo os, eh, trabajo en el, en el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que es un centro que existe desde 1989, que yo creo que es conocido por todos los del, todas las personas del, del ámbito de la discapacidad y personas mayores, ojalá fuera más conocido en otros ámbitos también, pero bueno, ahora mismo pertenecemos al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y directamente dependemos del IMSERSO. Eh, nuestro trabajo es, eh, es trabajar por la accesibilidad universal y por los, y por el, el, por los productos de apoyo. Eh, ¿Para quién? Para las personas mayores y para las personas con discapacidad. ¿Qué relación tenemos con, con la accesibilidad cognitiva? Bueno, pues hay varias áreas en el CEAPAD y desde todas yo creo que trabajamos relacionando, relacionado con la accesibilidad cognitiva. ¿no? Yo trabajo en el área de arquitectura. Y, y bueno, desde aquí hicimos en el, en el año 2018 eh, un repositorio de, de pictogramas, de los que luego hablaré. Bueno, eh, todos los servicios del CEAPAT son gratuitos y estamos siempre dispuestos a, a, bueno, pues a asesorar y a informar sobre todo lo que sea necesario, incluido eh, los trabajos hechos sobre eh, pictogramas y sobre accesibilidad cognitiva. Vale, pues Luego os cuento más cosas. ¿vale? Es, eh, paro de, de compartir. Pues muchas gracias a las dos y siempre es importante saber que además de manera gratuita hay ese asesoramiento por parte del CEAPAT y todas las valoraciones también que se hacen desde CERMI. En las intervenciones anteriores de los ponentes que han intervenido nos han hablado de muchas cosas interesantes, por ejemplo, de qué es un pictograma, de para qué sirve, cómo se crea, cómo se valida, cómo debemos usarlo, ¿qué opináis de manera general sobre estas cuestiones? A ver, yo, yo empiezo otra vez. Eh, en el CERMI se lleva trabajando muchos años en colaboración entre todas las entidades eh, miembros de, del propio CERMI, pero también con CEAPAD, con AENOR, bueno, ahora UNE, y, y con diseño, personas profesionales del diseño en, en relación especialmente con el tema de pictogramas, que luego ya hablaré más en concreto de, de un proyecto específico. Pero sí deciros que de todo lo que se ha dicho a mí, yo rescataría de todo lo que se ha hecho aquí, yo rescataría algunas cuestiones. La primera es que solo hay que señalizar aquello que realmente es necesario. Es muy, muy, muy importante porque eh, al ponerse más de moda o al que cuando las organizaciones hemos empezado a hablar más de los pictogramas lo que nos está pasando es que se señalizan montones de cosas creando esa confusión que nos estaban diciendo pero además si, si reflexionamos nos damos cuenta que hay muchas cosas que se están señalizando que no hace falta señalizar no hace ninguna falta señalizar porque el propio objeto nos está dando la información suficiente y, y no, no, no necesitamos o porque el espacio es tan, tan reducido que realmente nos situamos fácil o porque se ha entendido también muy bien que la accesibilidad universal, además, y en materia de accesibilidad cognitiva también, además de, ir de poner pictogramas de señalización, tiene que ir acompañada de profesionales que sepan informar y de apoyo, de productos de apoyo, que haya... Eh, elementos en lectura fácil o que haya eh, elementos en braille o que haya elementos en, en, en esos sistemas de comunicación aumentativa, pero que estén a disposición de quien los requiera. No, no necesitamos que nos llenen todo de, de elementos ni de lectura fácil, ni de braille, ni de, ni de otro tipo de... sino elementos de señalización universales. Entonces, para mí esa es una de las primeras cuestiones clave. Y la segunda sería... Eh, que debemos acompañarnos de diseñadores profesionales. A ver, la, la, la estética no solo es necesaria para todos, para que sea amable, agradable, sino que quienes hacen esa función de señalización son ellos, quienes se dedican a esa profesión son esas personas, con lo cual si no contamos con ellas, lo que estamos haciendo es poniéndonos en contra a muchas personas que deberían ser nuestras acompañantes, nuestras amigas. Y os pongo un ejemplo muy clarito. Cuando se hablaba de las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad física, tanto insistir en las barreras arquitectónicas, sin querer nos poníamos en contra a las personas que se dedicaban a la profesión de arquitectura, que eran arquitectas, arquitectos, arquitectas técnicas. ¿Qué tenemos que decir? Que hay elementos físicos de la arquitectura que nos molestan y enseñarles y, que, y llevarlos de la mano y que sean ellos los que nos aporten también las soluciones siempre en conjunción con nosotras, si no no conseguiremos que sean nuestras aliadas y necesitamos que todas las personas que se dedican a la profesión del diseño sean aliadas nuestras luego digo más Yo, yo Fefa te iba a pasar la palabra otra vez, yo he estado Casi de, de las notas que he estado tomando no me daría tiempo a hablar de lo que tenía preparado, pero bueno yo creo que Cefa estaría muy bien el que, el que nos hicieras ese marco de, de cuándo empezó todo esto y luego yo si queréis os cuento un poquito más de los de los pictogramas de señalización, ¿no? De cómo empezó todo el trabajo de de hace vale. tantos, tantos años, ¿no? Y luego, si quieres, yo entro un poco en, en los pictogramas. Vale, y luego hablamos de otro tema de los pictogramas, de complemento, ¿vale? Mm, hablar de accesibilidad cognitiva empezamos a hablar entre todas las organizaciones en el año 2007, pero en concreto, el proyecto que tuvo como resultado ese manual de cómo se hacen los, los pictogramas eh, diseñados para todas las personas del que ya nos habéis hablado, eh, ese empezó en el 2011 y estaban presentes todas las, las organizaciones y fue la primera vez que eh, en España aplicamos eh, las normas ISO 9186, creo que son las que habéis nombrado. Yo de memoria soy un poco fatal para los números, pero creo que lo he dicho bien. Y fue cuando nos dimos cuenta de, de que esas normas tenían eh, un problema, y es que eh, aunque sí decían que tienen que ser tanto el número de personas, que además hay que analizar que son comprensibles y que se vean eh, los pictogramas, eh, no tenían en cuenta que al decidir qué personas debían ser las que se utilizaran en la validación, no, no tenían en cuenta a las personas en situación de discapacidad, a las personas con discapacidad. Con lo cual, si hacemos un test con personas que sí que nos dicen que varía la edad, no sé qué, pero no tenemos en cuenta sus capacidades cognitivas, estaremos fallando. Pero también estaremos fallando si no ten, tenemos en cuenta las situaciones de discapacidad auditiva. Y ahí lo aprendí, digo visual, y ahí lo aprendimos. Es cuando dijimos, a ver, se habla de lo cognitivo, pero no podemos disociar lo cognitivo de lo, de lo sensorial. Tenemos que ir de la mano y tenemos que hacer pictogramas para todas las personas y tenemos que usar las normas de validación siempre, las normas ISO, pero tenemos que tener en cuenta todos estos criterios. Y ahora es cuando estamos trabajando para que se traduzcan y para que en España eh, avancemos más, porque en este campo estamos... Bueno, nos costó mucho empezar en los temas de accesibilidad a las organizaciones de personas con discapacidad porque llevábamos mucho retraso respecto a Europa, pero ahora vamos a la cabeza. Y yendo a la cabeza, vamos a empezar a trabajar en una posible norma de validación que tenga en cuenta eh, a todas las personas, incluidas lógicamente a las personas en situación de discapacidad. Bueno, yo creo que eso es importantísimo lo que acaba de decir Fefa sobre esta traducción de las normas 9.1.8.6, la 1 que es la de comprensibilidad y comprensión y la 2 que es de percepción, traducirlas y mejorarlas, mejorarlas para que puedan esos pictogramas puedan ser vistos y entendidos por un mayor número de personas, que es lo que al final, bueno, pues trabajamos con el diseño para todos y con la accesibilidad universal. Yo quería un poco centrar, porque me dijo María que a lo mejor no estaba mal, espero que no, que bueno, pues que a lo mejor hay gente que ya lo sabe, hay eh, eh, personas que ya, que ya eh, saben, ay, ¿cómo puedo poner esto María? Eh, para, que, para que vea toda la... La pantallita. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya. <risa> Sí, vale. Bueno, eh, me he cortado la frase y ya no sé lo que estaba diciendo. Vale. Eh, ahora me estáis viendo a mí, ¿verdad? ¿Estáis viendo también el, las. ¿Estáis viendo aquí a las personas? ¿Nos estáis viendo a nosotros o, o veis solamente mi presentación? Lo, lo, todo. Todo, lo vemos todo, Cristina. Lo veis todo, entonces lo veo aquí para abajo, ¿vale? Así, así puede estar mejor, ¿verdad? Vale, ¿sí? Sí, está fenomenal, Cristina. Vale, bueno, perdonadme. Vale. Os voy a hablar de, de por qué, por qué eh, hablamos de estos pictogramas, de este diseño de pictogramas, no porque estos sino otros. Pues porque eh, estos pictogramas, o sea, la historia de los pictogramas de señalización viene de hace muchos, muchos años. ¿no? En, en 1934, una, un, una asociación internacional, perdonad porque tiene esto la, los tiempos, eh, bueno, pues decidieron que iban a poner eh, pictogramas, iban a crear pictogramas para trabajadores que no sabían leer ni escribir. Eso fue en 1934. Os voy a contar como hitos importantes en la historia de los pictogramas. En 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, se desarrolló eh, un sistema de pictogramas que se basaban en una retícula que tenéis aquí abajo, que es la que ha dado, o sea, este, este, lo veis, aunque aunque me pisa. Lo podéis ver, ¿verdad? Lo vemos bien, Cristina. Vale. Sí, lo vemos sin problema. Vale, bueno, pues esta retícula ha sido importante porque esto te dice cómo crear, cuál es la imagen de los pictogramas que estamos defendiendo ¿no? y que en aquel momento eh, se utilizaron. O sea, Hay una retícula en la que podemos hacer estos muñequitos eh, a los que estamos acostumbrados en cuanto a la señalización. Esto fue la base de posteriores sistemas de pictogramas de señalización. Ahí. No me pasa. Ya está. Vale. En 1976, otro momento súper importante. Eh, el Instituto Americano de, Graf, de Artes Gráficas, o sea, los diseñadores gráficos eh, de, de Estados Unidos, eh, tuvieron un encargo que era el del de Departamento de Transportes de Estados Unidos, que viendo que había tantas, eh, tantos pictogramas en cuanto a transportes, decidieron unificarlos y hacer un estudio que pudiera crear algo a lo que todo el mundo pudiera referirse que pudiera estar que pudiera ser comprendido y utilizado por todos es un poco lo que lo que reivindicamos ¿no? entonces esta asociación de, de diseñadores gráficos realizó un trabajo muy, muy exhaustivo o sea que los que los pictogramas que hoy defendemos no vienen de que bueno están ahí y, y ya está y los como estamos acostumbrados los vamos a usar no Analizaron todas las señales existentes en aquel momento y también realizaron grupos, eh, pr perdón, pruebas con grupos de usuarios muy diversos y, y siguieron un sistema muy riguroso para hacer la, eh, la, la, la, la selección de los pictogramas que se iban a usar. Eh, no tuvieron en cuenta eh, consideraciones puramente estéticas, sino todo el resultado del trabajo que estaban haciendo. Vale. Lo que, lo que resultó es lo que hoy en día tenemos, los pictogramas que tenemos de señalización, con lo cual eh, os he explicado esto para que veáis que no viene de, que, de un capricho, no, viene de hace mucho tiempo y, y de haberse implantado en todo el mundo. Como esto estaba, era gratuito, pues se, se, se dispersó con mucha facilidad y todos los países tenemos estas, estas, utilizamos estos pictogramas. Vale, voy a parar de compartir. Bueno, voy a ir a la siguiente diapositiva. Eh, necesitamos utilizar pictogramas que todos conozcamos. Imaginaos, esta es un, un, unos pictogramas, una captura de la norma de pictogramas en seguridad, de la norma ISO. Estos pictogramas los tenemos en todos los centros, en, todas las, en todos los sitios por donde nos movemos, ¿verdad? Aunque vayamos a, a otros países. Imaginaos que yo me, pus, me pusiera a ser original, como os he dicho antes, eh, y yo diseñara... pues Diferentes pictogramas. ¿Creéis que podríamos responder a una situación de emergencia, de un fuego, si no estuviéramos usando los mismos pictogramas en todos lados? Esa es la importancia de tener que utilizar pictogramas iguales eh, en todos los eh, edificios por los que nos movemos, en todos los entornos. ¿eh? Eh, las flechas es otra cosa que también es importante. ¿Cómo utilizamos las flechas y qué flechas utilizamos? También este grupo de diseñadores gráficos diseñó unas flechas que son las de AIDA. Todo esto que os estoy contando está, por ejemplo, en la norma de rotulación. Sabéis que las normas nos ayudan a seguir caminos por los que movernos. ¿no? Si tenemos suerte, esas normas acaban siendo leyes, pero... En, en un inicio, bueno, pues nos dejan un camino que, que, que nos va unificando a todos, que no permite que cada uno haga lo que le parezca y nos volvamos locos. ¿no? Entonces, en, las, en la norma de rotulación de, de espacios interiores, bueno, pues se habla de pictogramas, se habla de las, de las flechas. Este es el uso de las flechas. Tenemos que estar todos de acuerdo en cómo utilizamos las flechas también, aunque nos parezca algo, algo sin importancia. Bueno, eh, no me voy a enrollar porque te estoy quitando el tiempo. Pero también lo de, lo de las normas, de las nuevas normas es súper es importante porque están muy anticuadas las que teníamos ahora y cuando decíamos, por favor, es imprescindible evaluar con las normas que, que os estamos diciendo, resulta que estas normas estaban en, en inglés, eh, había que pasar traducciones que habíamos hecho un poco así bajo manga, no eh, y, y además eso no tienen en cuenta a la diversidad de la población. entonces bueno, pues hay personas que no ven bien y no pueden ver determinados pictogramas, ¿no? O hay personas que, que, que, que no entienden bien o que, que, que tienen más problemas de comprensión y hay algunos pictogramas demasiado complicados. Eh, vale. Luego, en cosas. Yo mientras le pido a, a Olga que me ponga por favor las diapositivas que le mandaba a Tocorrer porque me he tenido que incorporar muy tarde, eh, pues sí, son dos solo y son muy sencillas. Eh, primero agradecer que se me olvidaba al principio a todas las personas que han intervenido antes y a todas las que estáis aquí siguiéndonos porque bueno para mí después de tantos años en esta, en esta pequeña batalla de, o gran batalla de la accesibilidad pues ver cómo con qué pasión se está interviniendo en el chat, cómo se han explicado las cosas, es fantástico ¿no? cómo hemos avanzado eh, pero algunos matices me, me, quiero insistir mucho en que, en que además de comprender hay que, hay que verlo en, en esta primera diapositiva eh, os pongo del manual de pictogramas de, de, de, de para todas las personas de ese manual del que os han hablado antes y que os he dicho también antes eh, y nos ha dicho Pepe Martín, fíjate, tenemos que, ser, que aprender los, los, los pictogramas que ya están por ahí, que, son, que, que, que es muy difícil cambiar. Pues en aquel manual, cuando hicimos las evaluaciones con tantas personas y teniendo en cuenta, como os decía, situaciones de discapacidad muy diferentes, nos dimos cuenta y no, y no, le, y no aprobamos el, el, de la, el de la izquierda que es el ascensor perteneciente al sistema pictográfico AIGA. ¿Por qué? Porque en la evaluación de comprensión ese, ese, ese pictograma no se entendía, no aprobó. Entonces... Eh, tampoco aprobaron ninguno de los otros dos que diseñaron nuestros diseñadores gráficos, nuestro gran Dimas que, que siempre nos acompaña, eh, a pesar de que bueno, pues creíamos que iba a entenderse mejor, que era basado en el AIGA, en el, de, en el, en el pictograma de la izquierda, pero no lo entendieron, se confundía con, con, el, con el de ASEOS. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, eh, vemos que todos los pictogramas que pusimos de, como referentes de punto de encuentro tampoco se entendían. Y fijaros que nos decía Cristina que en el caso de la emergencia, que nos ha puesto el ejemplo de punto de encuentro, hay uno muy similar al, al de la derecha. ¿Qué quiere eso decir? Pues que estoy reforzando el, el, el, el, lo importante que es la validación con personas de diferentes capacidades, pero además lo importante que es la formación, porque si ese, ese pictograma se mantiene, si es universal, lógicamente lo tenemos que aprender. Y ya el último, la última diapositiva sobre el tema de evaluación visual. Algunos de los pictogramas que se han visto antes eh, no pasarían una evaluación visual con personas con baja visión. Si sí pasarían la evaluación siguiendo la norma ISO eh, actual. ¿Por qué lo digo? Porque tenían muchísimos elementos y se confundirían, se empastarían, que se dice cuando, cuando se mezclan los elementos y no se ve cada uno separado individualizado, se utiliza esa expresión. Eh, el, este ejemplo... El de la izquierda lo tuvimos que eliminar, aunque nos daba mucho, bueno, el diseño nos había encantado, porque, bueno, pues que cambiaba mucho desde el punto de vista de género, ¿no? El que la mujer está leyendo y es el hombre el que cuida a, a, la, a la niña o al niño, al bebé. Eh, pero lo tuvimos que, que cambiar y reducir elementos para que realmente se pudiera ver. Al reducir elementos en esa retícula, en, ese, en esa forma de diseño, de diseñar que nos decía eh, Cristina, tuvimos, se, hubo que ampliar el, la, la imagen, agrandarlas, reducir elementos para que se pudieran ver. Algunos de los pictogramas que, eh, bueno, con toda ilusión y con todo eh, bueno amor se han hecho... En, en algunas de, de esas aportaciones y manuales hemos visto en las comisiones de accesibilidad del CERMI que, que se tienen que revisar porque no han tenido en cuenta esa capacidad de legibilidad, de ver, de distinguirlo. Muchas gracias a las dos porque nos habéis dado un repaso por toda la historia de los criptogramas que yo creo que nos ayuda a todos a, a contextualizar. ¿De dónde vienen los pictogramas? Sobre todo pictogramas de señalización, del porqué de sus orígenes y del porqué de, de su utilidad y de sus usos. Eh, creo que también comentabas al principio, Cefa, algo que a mí me parece muy importante y es que no porque señalicemos más, quiere decir que señalicemos mejor. El tener en cuenta toda la diversidad de discapacidades a la hora de, de hacer esos pictogramas y, y la importancia de la validación. Eh, como comentabais el, eh, el chat, hay también aquí un debate importante y aunque es algo en lo que habéis eh, entrado y también han entrado los ponentes, si os parece a mí me gustaría profundizar eh, un poquito más ¿no? en, en por qué si hay personas que ya utilizan estos pictogramas de comunicación, eh, por qué no es recomendable el que se utilicen también para señalizar. Es decir, si tenemos unos pictogramas que personas ya están usando, ¿por qué no utilizar el mismo pictograma para todo? Deja, voy. Tú primero. Vale, yo primero. Bueno, pues porque esos pictogramas eh, no están pensados para señalizar, no están evaluados, es imprescindible. Evaluar los pictogramas de señalización es imprescindible que para que todos nos refiramos a lo mismo, ese diseño sea el mismo en todos los casos. ¿vale? Eh, esos pictogramas no los conoce todo el mundo, ¿no? o sea, ni siquiera las personas que utilizan sistemas de comunicación aumentativa, ahora, gracias a Arasac, Arasac se ha extendido por todo el mundo, pero yo trabajé 10 años en la comunicación aumentativa y yo trabajaba con el SPC, con el widget, con el pictogram, que era sueco, que es muy parecido a este, con el, con el Bliss, o sea, había muchísimos sistemas de comunicación, o sea, ni siquiera todas las personas que utilizan los sistemas de comunicación aumentativa utilizan el mismo, sería como proponer, bueno, vamos a, vamos a hablar en Noruego todos, vamos a poner los señales en los aeropuertos en Noruego, pero ¿por qué? O sea, además es que aunque, aunque sean personas que utilizan sistemas de comunicación aumentativa, hay otras personas que usan esos espacios y no conocen esos pictogramas no son, no están acostumbrados porque para aprender un sistema de comunicación aumentativa tienes que trabajarlo mucho tienes que trabajar mucho el, el hecho de que alguien sepa cuál es el pictograma de querer, de tal, aunque bueno, aunque sean iconográficos, no sean icónicos, perdón, que quiere decir que se parecen mucho a la realidad, pero hay que trabajarlos mucho porque yo he visto a, a muchos profesionales trabajarlo ¿no? entonces no son pictogramas de señalización, lo que hay que hacer es educar Adiestrar a las personas que utilizan los pictogramas de comunicación como su sistema de comunicación en el uso de entornos y de pictogramas de señalización. Hay que ir a, a un aeropuerto o hay que ir a o hacerlo como se quiera con, un, con una simulación y enseñar cuáles son los pictogramas que se pueden encontrar y que se van a encontrar fuera de su colegio o fuera de su pequeño entorno. No se van a hacer universales, los pictogramas de Arasac para la señalización, porque no los entiende todo el mundo. Entonces, vamos a, a ser prácticos y vamos a, a, a enseñar a, a las personas que tienen una mayor dificultad en la comprensión de determinados pictogramas, bueno, pues vamos a decirles, mira, este, cuando veas esto, quiere decir que por el avión que va para arriba, por ahí va a salir. Eh, si se pierden en un aeropuerto, en una estación de Renfe, ¿quién les va a valer eh, Arasac para...? salir de ese momento, no, a lo mejor no van a, a seguir una pauta de señalización, ¿no? o sea, no van a ir a, a, a salidas o, a, o, a, o no van a hacerlo por su cuenta, preguntarán y tal, pero vamos, eh, creo que es, que es tan evidente que lo único que hacemos con, con lo otro es crear un guirigay un lío para todos, para estas personas principalmente, digo estas personas que utilizan esos sistemas de comunicación aumentativos. Yo al respecto no tendría nada que añadir y de hecho yo dejo que siempre sea Cristina quien hable de ese tema porque realmente lo conoce muy bien. Lo que sí insistiría es en lo de que has repetido tú, de no señalizar aquello que no hace falta, pero sobre todo no inventemos la rueda. Si hay pictogramas ya diseñados por otras organizaciones, por el CEAPAT, porque están en el manual de no sé qué, porque los han hecho en Andalucía, porque, porque lo ha hecho el CERMI Madrid, me, me da igual, por favor, no inventemos la rueda. Ya están ahí, como mucho, si queremos, porque en la historia esta que hemos ido contando, pues hay veces que hemos cometido errores inevitables en un aprendizaje, pues que eh, validemos. Que volvamos a validar si tenemos dudas sobre alguna cuestión, como os decía yo, hay algunos que se van a volver a validar, que estamos de acuerdo en el CERMI, con el CEAPAT y con eh, las otras personas con las que colaboramos en que queremos reval revalidar, no sé si se diría así, eh, algunos de ellos, porque para estar más seguras de que, de que realmente es, sirven a, a, todo, a todas las personas como estamos diciendo. María, ¿puedo seguir comentando cosas? Pues, bueno, yo creo que en el, en el histórico este de, de, de los pictogramas, bueno, pues FEFA eso y la Fundación 11 iniciaron este primer documento que era súper, era el, el punto de partida para todo lo que estamos ahora mismo haciendo, o sea, fueron ellos los culpables y todos los que trabajamos con su liderazgo. Después de ellos... El CEAPAT hizo un repositorio de pictogramas validados con muchísimas, cientos de personas, de lo cual aprendimos muchas cosas. Y en línea con lo que dice Fefa ahora, estamos en la accesibilidad cognitiva. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de que estamos avanzando juntos, juntos, equivocándonos, acertando, pero avanzando juntos. Y admitir eso, o sea, en nuestro, en nuestro repositorio, por ejemplo, no tuvimos en cuenta las personas con baja visión porque en la norma no lo dice, tendremos que hacerlo, o sea, es una asignatura pendiente. Y no pasa nada por, por reconocer que... Y hay muchos pictogramas que tienen demasiado detalle, o sea, de ese trabajo que hicimos aprendimos muchas cosas. Eh, fue precioso, eh, incluso artísticamente, eh, pero aprendimos lo que ha dicho Fefa antes. Los diseñadores gráficos son básicos para diseñar los pictogramas. No es tanto hacer el ejercicio que es precioso de decir a los usuarios de un hospital, por ejemplo. A ver, vamos a ver, dime qué se hace en la sala de radioterapia y que ellos, o de un centro, de, por ejemplo, del inserso, que es lo que hicimos nosotros, ¿no? ¿Qué se hace en el área de, de la estimulación multisensorial? No sé. Ellos lo ven con una subjetividad que hace que, que aparezca un pictograma complicado, que no, otra persona que no conoce esto no lo va a entender. Entonces, los diseñadores gráficos tienen, han estudiado para abstraer, para sintetizar las las cosas mínimas y necesarias para crear un pictograma, por lo tanto diseñadores gráficos en la fase de diseño imprescindibles. Os lo, os lo decimos desde desde la experiencia, ¿no? Y eso que trabajamos con Dimas las dos y con más diseñadores gráficos, pero muchos más aún. ¿eh? Eh, luego qué más aprendimos que bueno que no se puede poner, que no se pueden hacer pictogramas con mucho detalle, no se pueden, porque no se perciben. Si un ejemplo que teníamos claro era el, el diseño del de traumatólogo. Eh, no pasó nuestra validación. ¿Por qué? Porque tenía un piececito y una manita y en un cuadro al, al margen que no valía. Si no se entiende, vamos a usar el pictograma más general, por ejemplo, el de médico. Y luego ponemos abajo, pues, eh, Juan Pérez, traumatólogo. ¿eh? No pasa nada por poner un pictograma más genérico. ¿Me explico, verdad? ¿Sí? Vale. perfectamente esa es otra cosa que aprendimos. Y, eh, y bueno, y, y lo que dice Fefa, ¿no? o sea, vamos a ir reconociendo los hitos que han ido marcando este camino de la accesibilidad cognitiva y de la creación de pictogramas y, y vamos a no pisar trabajos, o sea, quiero decir, a no, si ya se ha visto el pictograma de médico, no vamos a volver a crearlo. ¿eh? Vamos a reconocer los, las, no sé, los pasos que se han ido dando para poder seguir avanzando. Yo no puedo decirle a Fefa, a Fefa, yo, eh, eh, no sé, cuando empezamos con la accesibilidad cognitiva, ese grupo eh, era, no sé, o sea, quiero decir, vamos a ir reconociendo los pasos. no Yo me acuerdo del, del, del trabajo que se ha hecho en la Junta de Andalucía, cuando se dirigieron al CEAPAR y al grupo del CERMI, cuando nos dijeron, oye, ¿por dónde tiramos? Y entonces, o sea es un trabajo colaborativo ¿eh? y hay que ir dando pasos y reconociendo los pasos y avanzando, no vuelta otra vez. Y por último, creo que es importantísimo que vayamos eh, haciendo un repositorio de todos los pictogramas que son gratis y que son para señalización, porque mucha gente, claro, es mucho más barato tirar de un repositorio de pictogramas que al final son, bueno, pues son los que tenemos y por eso se usará Sac, ¿no? Porque están ahí, y son maravillosos para la comunicación aumentativa, pero no para señalización. Entonces, vamos a ir creando y quizás eso CERMI, la administración CEAPAC, tenemos esa responsabilidad ¿no? de facilitar, crear ese repositorio de pictogramas validados del que todo el mundo pueda tirar e ir avanzando y no, no, ni pisarnos los trabajos ni, ni, ni no reconocer los anteriores. No. O sea, un trabajo eso, en, en común, avanzando como una máquina que vamos avanzando. Un detallito rápido. Hay un documento que hemos publicado gracias al trabajo de muchísimas personas, que lo reconocemos en el propio libro, que es Accesibilidad Cognitiva en el Uso Público de los Edificios. Y deciros que no hay que tener ningún miedo a combinar el pictograma con la señal eh, con, eh, flecha o con la foto si estamos en un centro o con las palabras. Y ahí se indica cómo se debe hacer en... en, en eh, en un acuerdo, en un consenso al que hemos llegado entre todas las organizaciones y todas las personas con las que hemos trabajado. Y ahí también ayuda a, a, a ese avance hacia la accesibilidad cognitiva. Si es un centro en el que se puede poner la foto de la persona, añadirla, además del pictograma, etcétera, que Es muy importante no pensar solo tan, con el pictogramita aislado en determinado momento, sobre todo cuando se le añade, la, además de direccionar, orientar, el que informe concretamente. Yo muchísimas sí, una cosita más. <risa> Estamos ya un poquito de tiempo. Sí, que no se me olvide. En este reconocimiento, yo creo para mí, por lo menos, dos trabajos fueron importantísimos. La accesibilidad cognitiva en los centros educativos, que introducía los usos de los, de los espacios, ¿eh? y también algún documento francés en el que nos basamos para hacer este documento del que ha hablado yo comentaros que, que ciertamente coincido con todos vosotros y creo que todo el mundo tiene que coincidir, que no hay otra manera que el trabajo colaborativo entre todas las instituciones y organizaciones que, que, que trabajamos para esta mejora de la, de la accesibilidad cognitiva, algunos desde la enorme trayectoria que tenéis desde, desde APAT, desde CERMI, yo como miembro también de ese grupo de trabajo aquí en Andalucía, en el que formaban también parte Pepe, eh, Gema, y en el que efectivamente la colaboración de seapat fue importantísima, y agradecerla, y creo que habéis dado todas las pistas, es decir, el que para seguir avanzando tenemos que Basarnos en los trabajos que ya están hechos, el tomarlos, el intentar dar un paso más, en validar aquello que quizás está ya diseñado, pero no validado o no validado suficientemente. Eh, habéis mencionado también trabajos en, de los que se pueden eh, echar mano para tomarlos como referentes y yo creo que ese es el, el futuro lo, lo apuntabas ¿no Cristina? El, el disponer también de un banco de pictogramas que sea accesible que sea universal y al que podamos acceder pues con la misma facilidad que accedemos a esos pictogramas de comunicación y que, en cierta, y, y que ciertamente ha mejorado la vida de tantísimas personas con, con discapacidad intelectual, con dificultades en la comunicación el poder disponer de ese banco entre todos los que pueda haber en esa recopilación y que igualmente sea tan fácil y tan accesible el poder utilizarlos para señalizar de manera universal con pictogramas validados, diseñados por profesionales, como bien indicaba FIFA, que era eso tan importante, y el que podamos avanzar en ese camino de la señalización. Pues yo daros a las dos las gracias de todo corazón. Sois dos libros abiertos y de experiencia que nos habéis, yo creo que ilustrado muchísimo. No tenemos tiempo para más. Dar las gracias a todos los asistentes. Creo que el chat ha sido mmm, enorme en cuanto a preguntas, opiniones. Eh, sí, que si os parece, tanto a vosotros como al resto de panelistas, algunas de las preguntas que se han estado haciendo en el chat, si no tenéis inconveniente, os las haremos también llegar para poder dar un. Una respuesta pues pues a esas personas que no se quieren también sin respuesta por falta de tiempo y sin más pues lo dicho muchísimas gracias a plena inclusión españa por por darnos la oportunidad a todos de participar y a todos los panelistas a todos los asistentes y esperemos que pronto podamos tener también ese banco disponible muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a nosotros y también enhorabuena por, por esta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 Somos plena inclusión. Yo quiero un mundo compartido. Lo compartido